Miren esta belleza de representación que tengo al frente mío. Amores, yo soy Catherine Voice Bienvenidos a un nuevo videoblog Y seguramente vienen del video anterior En donde les muestro mi recorrido Hacia el cerro del Tepeyac Hacia el cerrito El lugar donde se le apareció La Virgen de Guadalupe eh, Un 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego. Hoy quiero invitarlos conmigo a un recorrido en la Basílica de Guadalupe En donde nos encontraremos con distintos hermanos peregrinos que vienen de todas partes del mundo Para estar aquí el 12 de diciembre, este día tan especial para los creyentes de la fe católica Para los seguidores de la Santa Madre, la Virgen de Guadalupe Así que aquí empezamos Y antes de bajar del Tepeyac pues me encantaría que vieran la hermosa vista que tengo yo desde acá arriba 12 de diciembre mis amores 12 de diciembre es el día eh, que han elegido para celebrar para hacer un encuentro todos los guadalupanos los creyentes de la virgen de guadalupe porque fue precisamente en ese día en donde la virgen se le aparece a juan diego aquí en el tepeyac en este cerro tan hermoso que acabamos de subir en el video anterior y es por eso que desde, desde hace días ya están llegando personas a este lugar para su encuentro. Sí, ¿Cómo te ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿Has visto los videos? Sí, vi que el video creo que reaccionando a los guisados de la señora de Mi tu cocina. Ven, tengo buena memoria. Ya ves que tengo buena memoria. Eh, sí, qué bueno. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde Ángel, vienes, ¿Ángel? De Tabasco, de Macuspana. Salimos ayer a las 4 de la tarde y llegamos hoy a las 7 de la mañana. ¿Y en qué viene? En un autobús. Sí, ¿Hasta cuándo se quedan? Eh, regresamos el día de mañana, damos de peregrinación con la torcha. ¿Y desde cuándo tú eres creyente de la Virgen de Guadalupe? ¿Te ha hecho algún milagro? Cuéntame. Pues específicamente a mí no, pero, pero he escuchado muchas veces de que a personas las ha curado y pues el fervor es de, desde siempre, desde pequeño. Eso me inculcaron mis padres, mis abuelos y. Pues, seguirle hacia arriba con, y siempre en el, en, la, en el creer en la Virgen. Eh, dicen que en el creer a la Virgen con ella dicen que todo se puede, es el lema de nosotros. Perfecto, sí. todo se puede entonces. ¿Qué piensas tú de que vengan hermanos extranjeros de todas partes del mundo a celebrar este día tan especial? Pues la, la fe es para todos, pues eh, para Dios y para la Virgen no existe ni raza, ni color, ni religión. Puede venir quien sea, simplemente y nada más con el debido respeto que la Virgen se merece. Mis amores, me encanta que en la bajadita te encuentras con un montón de fuentes y le digo allí, dice, no, tengo tanto calor que me encantaría meterme en una de esas a refrescarme porque sí se siente que refresca, ¿no? Sí, yo te creo capaz, ¿A qué? quédate ahí, amiga <risa> Me quedo acá Como pueden ver pues aquí en la parte de atrás, obviamente como estamos aquí pues en México Allí está grande la bandera de México, un poquitito mojada porque están regando el jardín Quiero mostrarles mi alrededor antes de llegar a la fuente en donde hay una representación de Juan Diego y la Virgen Esa belleza de representación que tengo al frente mío. Justo aquí detrás mío está la fuente conocida como la ofrenda, precisamente es una representación de personas trayendo ofrendas a la Virgen de Guadalupe. Como pudieron ver, pues este video lo iniciamos bajando del cerrito o el Cerro del Tepeyac y ya estamos aquí en la parte de abajo en donde se encuentra pues eh, la Basílica de Guadalupe, la Gran Basílica de Guadalupe La verdad es que muchísimas personas vienen a este lugar y solamente visitan la parte de abajo donde está la Basílica pero tengo que comentarles que vale la pena subir al Cerro del Tepeyac para conocer desde otro punto de vista la hermosura de este lugar Amiguitos, tengo que comentarles que Justo aquí detrás mío, en donde ven esa cruz de fondo, se supone que allí vivió Juan Diego Allí vivió Juan Diego desde 1531 que se le apareció la Virgen hasta su muerte A ver Hasta visto ¿Sí? alguno de los videos eh, pues desde pequeño, mis familiares son eh, devotos a la Virgen de Guadalupe y la cual eh, pues han cumplido promesas y la cual es uno de visitar a, eh, de aquí a la basílica, a nuestra bonita de Tepeyá, la cual eh, en dos ocasiones he estado, esta es mi tercera vez, pero esta vez vengo como antorchista, eh, vengo desde el municipio de Jalapa, Tabasco y venimos hasta acá hasta la basílica con con dos antorchas juntas, venimos con lo que es la ermita de Cristo Rey, de Calicanto y lo que es la ermita San Miguel Arcángel, de San Miguel afuera, también del municipio de Janampo. Principalmente vengo por agradecido por este compañero y aquel que se encuentra allá, pues nos invitaron, yo vengo de Sumapa, Chiapas. ¿De Chiapa? De Chiapa. Wow, qué cool, quiero visitar Chiapas. Ojalá y un día ya lo esperamos, ya tiene su casa. Gracias. Yo no era devoto de la Virgen, pero ellos me hicieron porque nos Como pueden ver aquí hay personas de todas partes, de todo México también gente que viene de diferentes lugares del mundo Ya ha podido escuchar algunos eh, idiomas totalmente distintos al, al que se habla en este país Entonces obviamente, bueno ya mi voz está fallando un poco Pero seguimos aquí hasta poder terminar este vlog Y conocer cuál es el objetivo de las personas Al venir a este lugar, desde dónde vienen Cómo los mueve su fe para estar acá y ser tan devotos a la Virgen de Guadalupe ah, Amigos, aquí me encuentro con esta bella dama, Doña Silvia Doña Silvia está acá en la Basílica de Guadalupe Cuénteme un poquito, ¿qué la trae por acá? ¿De dónde es usted? Yo vengo de Tabasco. O sea, yo vengo porque la Virgen es muy milagrosa, yo le tengo mucha fe. En que, en, o sea, yo, yo de, soy muy devota, yo le pido así en mis oraciones algo por mi familia, por el, por el mundo entero y yo siento que sí. Que sí me, me da, me, pues, me ayuda mucho, pues. Sí, yo soy muy devota a ella. Y usted es devota desde muy chiquita, desde, desde ahora. Desde grande. que nací. Cuénteme un poquito acerca porque de cómo es que, usted se hizo católica. Porque es que mi mamá era, y era, ella falleció, era católica. Lo que pasa es que ella era rezadora, rezaba año con año el 12. Ella wow. todos los años le hacía su rezo. Uh -huh. Y yo por eso ya también agarré esa misma tradición. Pues yo fui creciendo en eso, pues. Exacto. Ajá. Pregunta: ¿usted eh, le ha inculcado esto a su familiares? Sí, a mi hijo. Porque yo nada más tengo un hijo. Y incluso, incluso él va a rezar. Sí. Él le va a rezar, porque sí. él le pide, el año pasado le, le, o sea, le ofrecieron un trabajo, pero fue, fue mentira. Ahorita sí, dice que él ya piensa que ahorita la Virgen sí le va a conceder el milagro. Wow. Y usted le ha pedido algún milagro a la Virgen y se lo ha cumplido. Ah, sí, porque yo no tengo una hija, ni tenía yo nieta, y nada más tenía yo dos nietecitos. Y yo le pedía a la Virgen y a Dios, yo platicaba todos los más días, todos los días con ellos y le decía yo yo en mi familia yo necesito una niña porque mis hermanos nada más tienen una niña entre wow. todos somos cuatro pero nada más hay una niña Ajá. y ya ahorita ya tengo a mi nietecita se llama Wendy sí, sí. y cuéntame su t-shirt acá viene muy muy representativa de ah sí porque el de manda, la es que estos uniformes los manda a hacer el, el sacerdote de allá de la parroquia sí y cuándo regresan a... nos vamos esta madrugada y cuánto tiempo tardaron en llegar hasta acá 17 horas 17, 17 uh -huh. horas. ¡Guau! Sí. Wow. Como pueden ver mis amores, aquí vienen gente de todas partes Y traen desde ofrenda hasta serenata, mariachi y todo tipo de representación En agradecimiento a la Virgen Y bueno, como pueden ver, como pueden escuchar en este momento Ya yo perdí mi voz, no tengo la misma voz de cuando empecé el videoblog Porque bueno, les comenté que estaba un poco enferma Pero bueno, estoy acá compartiendo un poco con todas estas personas hermosas Bueno, mis amores, así vivimos aquí desde la Basílica de Guadalupe Yo me despido con esta procesión de gente Con este peregrinaje de gente Que viene el día de hoy a rendir culto Aquí en la Basílica de Guadalupe Independientemente de la fe que cada uno tenga Independientemente de la creencia El objetivo principal de esto es expandir amor al mundo Yo soy Catherine Boyce Espero que te haya gustado muchísimo este video Por favor compártelo compártelo con algún amigos, suscríbete al canal si aún no lo han hecho, dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video yo tengo que correr ya a buscar un medicamento porque ya me quedé sin voz. Los amo demasiado desde aquí, desde la Basílica de Guadalupe. Les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información los tres videos que subí, los tres reportajes que hice con muchísimo cariño acerca de la Virgen de Guadalupe y de esta gran Basílica y el Cerro Tepeyac los amo demasiado, chequen aquí abajo en la caja de información, Quise también subir un video a su canal, se los comparto para que lo vayan a ver también aquí en la caja de información, besitos y bye bye listos, tres